Bienvenidos al curso de estructuras isostáticas ¿Qué vamos a aprender en este curso? El objetivo es que ustedes puedan interpretar un problema real para plantear un modelo estructural que lo represente y en base a ese modelo realizar un análisis que les permita determinar los esfuerzos que soportan los diferentes componentes de esa estructura ¿A qué nos referimos con el término isostáticas? Las estructuras isostáticas son las que tienen los apoyos estrictamente necesarios para asegurar el equilibrio. Algunos ejemplos son el tablero de un puente de vigas prefabricadas o una columna de alumbrado. Si estas estructuras tuvieran menos apoyos serían un mecanismo, es decir, que el equilibrio no está asegurado y se podrían mover. Si una estructura tuviera más apoyos que los necesarios sería hiperestática. No vamos a analizar aquí este tipo de estructuras, pero todo lo que desarrollemos nos servirá en cursos posteriores para poder analizarlas. Una característica importante de las estructuras isostáticas es que admiten movimientos de apoyos sin consecuencias estructurales. En cambio, en las estructuras hiperestáticas, los movimientos de apoyos pueden generar grandes esfuerzos internos e incluso generar fallas o roturas. ¿Las estructuras se deforman en soportar cargas? Claro, todos los cuerpos se deforman bajo la acción de cargas externas. Sin embargo, en los casos que estudiaremos aquí, es adecuado despreciar la deformación a los efectos del análisis, por lo que en este curso supondremos que las estructuras son cuerpos rígidos, es decir, que no se deforman. ¿Qué conceptos necesitamos? Vamos a utilizar ciertos conceptos básicos que no pueden ser definidos sino que son aceptados en base a intuición y experiencia. Hagamos un rápido repaso. El concepto de espacio está asociado a la posición de un punto respecto a un punto de referencia u origen. La posición queda definida por las coordenadas que son las distancias proyectadas en ciertas direcciones entre el punto y el origen. El concepto de tiempo nos permite comparar diferentes estados por ejemplo una estructura con cargas aplicadas respecto a su condición anterior sin cargas otro concepto es la masa esta aporta resistencia al cambio de velocidad y también está relacionada a la atracción que le ejerce otro cuerpo la unidad de masa que utilizamos en el sistema internacional es el kilogramo es la única unidad que todavía está definida por un objeto físico o patrón finalmente está el concepto de fuerza esta causa una modificación del movimiento y representa la acción que ejerce un cuerpo sobre otro puede materializarse a través del contacto físico directo o a la distancia como es el caso de las fuerzas electromagnéticas. la fuerza se representa mediante un vector y está caracterizada por los siguientes elementos. El punto de aplicación, que es el punto donde se supone concentrada la fuerza. La recta de acción, a lo largo del cual actúa la fuerza. Que se caracteriza por el ángulo que forma respecto a una dirección de referencia. El sentido indica hacia qué extremo de la recta de acción actúa la fuerza. Y se representa por una flecha. Finalmente, por el módulo. Es la magnitud de la fuerza comparada con cierto estándar. Nosotros usaremos comunidad del Newton, cuya definición veremos más adelante. ¿Por dónde empezamos? Vamos a hacer un repaso de algunos principios fundamentales. Ley del paralelogramo. La resultante de varias fuerzas concurrentes se obtiene como la suma vectorial de las fuerzas. Si sobre una partícula actúan dos fuerzas iguales y opuestas, existe equilibrio. Si a un sistema de fuerzas le sumamos otro sistema de fuerzas en equilibrio, no modificamos el sistema original. Primera ley de Newton o ley de inercia. Si la fuerza resultante actuando en una partícula es nula, la partícula permanecerá inmóvil si originalmente estaba en reposo, o se moverá en línea recta a una velocidad constante si originalmente estaba en movimiento. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Si la fuerza resultante actuando en una partícula no es nula, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en dirección de la misma. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción que actúan entre dos cuerpos tienen igual línea de acción y magnitud, pero sentidos opuestos. Ley de la Gravedad Dos partículas se atraen mutuamente con fuerzas que tienen una magnitud proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad es conocida como constante de gravitación universal. Un caso particular es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra a una partícula que se encuentra en su superficie. A esta fuerza se la denomina el peso de la partícula. La unidad de fuerza del sistema internacional es el Newton, definida como la fuerza necesaria para imprimirle una aceleración de un metro por el segundo cuadrado a una masa de un kilogramo. Una unidad que también se utiliza en la práctica es el kilogramo fuerza, que se define como la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre una masa de un kilogramo. Por lo que un kilogramo fuerza equivale a g veces o 9,81 newtons. Esto es todo por ahora. Si quieren seguir aprendiendo cosas nuevas, pueden ir al siguiente capítulo.